contacto diario en el día de hoy, tal cual nosotros pues anunciamos al principio del programa, un programa como siempre lo tenemos acostumbrado, cargado de muchas cosas interesantes. Hablábamos nosotros que vamos a tener la agradable presencia de un equipo de mujeres que está integrado, ¿verdad? Por eh, Judith Curi, quien es eh, presidenta y fundadora voluntaria de Prosperanza. Y vamos a hablar, vamos a describir lo que es esto, lo que es la Fundación Prosperanza y a qué se dedica. Pero también con nosotros nuestra queridísima amiga de, de muchos años, Catherine Brito, a quien nosotros pues queremos recibir y dar la bienvenida a este contacto a diario. Judith, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor y Manuel, por Buenos recibirnos días. hoy. Bueno, ya tenemos un día con una agenda, dos días hoy, eh, de Prosperanza en la provincia de Duarte. ¿Qué es Prosperanza? Bien, como decías, es una organización sin fines de lucro que contribuye al desarrollo socioeconómico de las mujeres a través de cuatro pilares fundamentales. El empoderamiento, la educación, la tecnología y el emprendimiento. Nosotros queremos que las mujeres en la provincia de Duarte rompan con los ciclos de, pro, de pobreza que se producen de generación en generación, que logren su independencia económica, y que logren una mayor movilidad social, Emanuel y Víctor. Y por eso estamos aquí, con una agenda de una ruta por la mujer de dos días, conociendo eh, las eh, personalidades tanto en el gobierno local como en las instituciones públicas que quieren el desarrollo de la provincia de Duarte y creemos en esas alianzas, en ese trabajo común, en hacer un esfuerzo y estar con una visión alineada y compartida para lograr resultados palpables y multiplicar, multiplicar esos resultados. Y Catherine puede abundar un poquito más acerca de lo que queremos hacer en la provincia de Duarte y esta representante que Dios nos ha mandado, tan buena, una líder, que no solamente representa a la provincia de Duarte, sino es nuestra delegada de Prosperancia Internacional en Estados Unidos, donde vamos a hacer un trabajo importante sobre todo en lo que es la recaudación de fondos para nuestra República Dominicana. Qué bueno, Catherine. Saludo, qué bueno, encantadísima de verte. Eh, hablando de tu papel dentro de lo que es Prosperanza. Qué placer tener la oportunidad de compartir con amigos como ustedes en esta mañana. Realmente Prosperanza es como su nombre lo dice, es un proyecto de esperanza, de prosperidad para la mujer. Llegamos a la provincia de Duarte con la iniciativa de revolucionar la mujer duartiana. Que esta provincia realmente se vea impactada por una transformación en base a la educación. Esto es lo que hace Prosperanza. Entonces tenemos a Denis Hernández, quien va a ser la representante de Prosperanza Duarte y yo como representante adjunta porque también desempeño un papel con Prosperanza en Estados Unidos. Tenemos el proyecto de traer la ruta a Prosperanza, ya nos comprometimos en unos 45 días y que todas las personas de esta sociedad, Víctor, se involucren, nuestros empresarios, la sociedad civil, los comunicadores como ustedes, que podamos impulsar la mujer, porque si tenemos mujeres eh, en San Francisco de Macorís más productivas, tendremos una sociedad más productiva y por ende dinamizaremos muchísimo más la economía, Víctor, y esa es la intención de prosperanza. Y sobre todo en estos momentos exactamente. Que la mujer necesita... Sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, de, de crisis económica. Sí. Entonces, como bien nos comentaban ustedes, y qué alegría saber que una franco macorizana, una duartiana, eh, es la representante a nivel internacional de esta importantísima Unidos, fundación, ¿verdad?, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son los cuatro, esos cuatro pilares básicos, fundamentales, en los cuales se basa prosperanza? Bueno, como bien te decías, el empoderamiento, ahí nosotros queremos que la mujer tome control de su vida, tenemos programas de prosalud para dar asistencia de consultas totalmente gratuitas a las mujeres, tanto psicológicas como médicas. ¿Sí? Tenemos el programa de educación, donde dotamos a las mujeres de herramientas, enseñales a pescar. Y el programa de tecnología, donde las mujeres tienen que aprender el buen uso de la tecnología para sus negocios y emprendimiento, y es iniciar el negocio, o sea, pasar de la idea a la acción. Eso es lo que hace Prosperanza. Tenemos una academia virtual donde tenemos más de 400 talleres, totalmente gratis. Y si esta mujer quiere conocer cuáles son esos talleres, puede entrar en el Instagram de Prosperanza y conocer toda la oferta académica que tenemos, libres de costo. Tenemos también un proyecto de bandera de emprendimiento, que es el primer mall virtual social de República Dominicana. Y también en las redes sociales de arroba... Prosperanza Virtual Mall Puedes conocer sobre esto Es un proyecto que te ofrece prosperanza Para que puedas generar más ingresos A través de la venta por internet Integrando las redes sociales Así que te invito mujer de la provincia Duarte a conocer de prosperanza Esta es una oportunidad Que te brindamos Para tu crecimiento Tu superación Y el poder lo tienes tú, está en ti Inicia hoy Hemos estado viendo, eh, Judith, por sí. ejemplo, que esta no solamente aquí en San Francisco, ya tenemos prosperanza, como decía ya Katherine, que la representante va a ser nuestra queridísima amiga y hermana Denis Hernández. Eh, vemos también prosperanza, Santiago. ¿En qué otras provincias del país eh, tiene Judith, a través de esta importantísima fundación, eh, seguir eh, creando y logrando esperanza para la mujer. Excelente pregunta, Víctor. Mire, hace más de dos años, antes de la pandemia, nosotros empresa, empezamos a recorrer 21 provincias de nuestro país. Y hemos dejado una representante en cada una de ellos. Y se han seguido sumando. Eso es la Plataforma Nacional de Empoderamiento Económico. Y esos representantes son los encargados de replicar el modelo Prosperanza en cada provincia y estamos trabajando para tener una representación en las 32 provincias del país ya nos faltan muy poquitas tres o cuatro o sea que prosperanza tiene una representación para la mujer en cada provincia y así en Estados Unidos en Perú en Portugal en España Colombia nos falta uno Portugal España, España, Colombia, Colombia, que faltaba? Pero, Colombia, sí. <risa> Colombia. <risa> Colombia, sí. Entonces tenemos presen sí. tiene presencia esta fundación ya en más de cinco países, o en cinco sí, países. Señor, sí. Okay. Sí. Entonces, Judy Catering, eh, regresando a nuestro país, sí. ya en la mayoría impacto, de las provincias, ¿verdad? ¿verdad? Mm. faltan pocas, la receptividad de la mujer cuando llega a prosperanza a esa provincia. Cuéntanos sobre la experiencia. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos un ejemplo, ayer, hoy, o sea, la gente cree en este proyecto y sabe que es un proyecto serio y honesto y la cantidad de mujeres que quieren pertenecer es increíble. No solamente como beneficiario. No le interrumpa, entonces, usted llega en un momento, creo que en el momento preciso adecuado. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Sí. Y es donde nosotros precisamente tenemos en el país nada más y nada menos que 31 mujer siendo gobernadora. Yo mismo. creo que ese es un, un paso de avance que ustedes tienen para que realmente... Bueno, mire si eso es realidad. importante, que ayer Xiomara Cortés nos recibió y fue nos dio la bienvenida. Y está colaborando con el proyecto y cree en el proyecto. Genial. O sea, que poner a las mujeres en, decision, en posiciones clave, <coughs> para nosotros vital, porque es la misma mujer la que abre las puertas a la oportunidad, gestiona soluciones. La, cuando una mujer se suma a prosperanza es el principal activo. Es a través de las mujeres que nosotros recibimos los aliados, las colaboraciones. Son ellas el mejor testimonio, son ellas que lleven la experiencia y son ellas las que promueven a prosperanza. Entonces corroborando con lo que tú decías, eh, no solamente eh, hay un oleaje, un entusiasmo con las que van a ser beneficiadas, que es bueno decirte que vamos con más de 35 mil mujeres beneficiadas a nivel nacional e internacional. Todo, la cantidad de mujeres y hombres también que se quieren sumar a Prosperanza Duarte. Sí, pero bueno, no han dejado fuera los No, no, no, para nada. <risa> Tenemos... Decenas de colaboradores que son masculinos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tipo de beneficio, Judith, a la mujer sumarse, a ser parte de prosperanza, eh, pueden obtener? Bueno, prosperanza es ganar, prosperanza es sumar. Nosotros queremos que esa mujer brille, que esa mujer nosotros la empujemos hacia, hacia sus sueños. Los beneficios de ser voluntarios, tú me dices... O sea, de ya está, de no participar está, de los programas de, de prosperanza. Ah, no, no, no, no, no. es una sí. garantía al crecimiento constante. O sea eso es sinónimo de prosperidad. Totalmente. ¿verdad? Prosperidad, esperanza. Tú sabes lo importante que es elevar la estima a la mujer, que es uno de los principales techos que tenemos. Eh, cuando una mujer, reunimos a esas mujeres, ya sea por suma, ahora en estos tiempos, un testimonio de una hace que la otra se motive y se inspire. Y ahí empieza esa aura, ese ese, ese ese bienestar de prosperanza. Ella tiene que empezar por la parte de empoderamiento, pasar a la parte educativa, después tecnología y luego emprender e iniciar su negocio. O sea que son múltiples los beneficios y sobre todo algo muy importante, las relaciones que ella va haciendo en prosperanza, el networking que hay en prosperanza, una mujer empuja a la otra. Genial eso. Cater... Víctor, una preguntita ahí que, bueno, veo que iba para donde Cáter y sí. yo también. Y es, la agenda que hay en San Francisco y en la provincia de Duarte, ¿qué trae Proesperanza? Ya escuchamos probablemente la, la ruta de Proesperanza, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué otras cosas, eh, qué otras novedades y, y proyectos para la mujer franco y duartiana traerá Proesperanza a esta provincia? Bueno, eh, realmente, Víctor sabe que, que yo trabajé mucho tiempo aquí en televisión y gracias a Dios tengo muchos buenos amigos comunicadores como Víctor. Eh, tenemos la, la, la posible integración, que ya es casi un compromiso nuestro querido comunicador Alex Díaz, quien nos va a apoyar con su plataforma para impulsar en el aspecto de recaudación, de montaje de operativos, de rutas prosperanza que sean efectivas en diferentes puntos de la provincia. Estamos hablando de trabajar a nivel provincial, no solamente San Francisco de Macorís en 45 días nos comprometimos con una ruta prosperanza eh, tenemos un proyecto con la cooperativa Duarte también para proyectar eh, microempresarias entonces esto es un trabajo que está recién iniciando ustedes tienen la oportunidad de formar parte de esta transformación es una transformación social para San Francisco de Macorís la mujer necesita un espacio y este es un espacio maravilloso que se abre no solamente Víctor para esas mujeres que quieren ser beneficiarias, sino para las mujeres que tienen mucho que aportar. Eh, tenemos talento local, podemos impartir talleres con estas franco-macorizanas, eh, capacitaciones que vengan de la mano de franco y mujeres duartianas que quieran sumarse a prosperanza, porque esta es la intención de nosotros, que cada mujer sea proyectada, que tenga visibilidad dentro de prosperanza, pero que también esas beneficiarias reciban el amor que se da aquí que Es bueno eh, apoyar a lo que Catherine decía y precisamente la ruta de la mujer lo que busca es apoyar la agenda de desarrollo de la provincia, tenemos que sumarnos a eso, no podemos hacer esfuerzos aislados, sino sumarnos a lo que la provincia quiere y ahí entendemos que la mujer es el principal motor de cambio de esta sociedad y de la sociedad dominicana y del mundo, porque cuando la mujer evoluciona, evoluciona la familia, evoluciona la sociedad. Definitivamente, Víctor y Manuel. Prosperanza se ha convertido en la casa de formación, de desarrollo profesional y de apoyo al emprendimiento de las mujeres. Así que invitamos a las mujeres a sumarse a Prosperanza, a los voluntarios, a los facilitadores, a personas como ustedes que quieran apoyar y contribuir a la causa Mujeres de República Dominicana. Estamos abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Qué bueno. Las gracias a ustedes. Catherine, Judith, pues nosotros, ¿verdad? Que feliz y contenta, encantadísimo de tenerla. A ustedes por aquí, sobre todo en el día de hoy. Yo quiero decirle que el que no conoce a Judith, los invito, así como ella nos invita a conocer más sobre tu esperanza, los invito a que busquen las redes, busquen en Google, para que conozca... Esta en YouTube. Mujer con, en YouTube, para que busque y se dé cuenta eh, de la capacidad y la calidad que tiene... Eh, como mujer, o sea, una capacidad extraordinaria, un conocimiento que yo creo que debemos nosotros aprovechar su presencia junto a Catherine aquí en la provincia Duarte. De verdad que nosotros agradecidos de su visita por aquí Gracias. que traiga a la provincia Duarte lo que es prosperanza y que así como su nombre, ¿verdad? Lo dice, que puede traer prosperidad y esperanza a la mujer que tanto lo necesita. Es un proyecto de Dios para la mujer dominicana. Amén. Amén, qué bueno. Gracias. Qué alegría. Judith, eso, gracias ¿verdad? a Catherine Gracias por estar a ustedes. Con y agradecer a nuestra amiga y saludarla, eh, Dani, que debió estar aquí, por lo bueno, presente con nosotros, pero sus eh, compromisos compromiso laborales estar con nosotros. Saludos donde quiera que esté. Gracias, Judith. Muchísimas gracias. Gracias, a Catherine. Gracias, por estar hermana. Gracias. Y a ustedes mantenga la sintonía porque al regreso venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de hoy que definitivamente ha sido maravilloso. Así que no le cambio que en breve regresamos.